Me llamo Rodrigo Mancilla, patagón nacido en la ciudad de Coyhaique ya hace algunos años. Desde hace algún tiempo que mostramos la carretera austral y todos sus atractivos a la gente que viene a conocer la región. Recorrer los ríos, recorrer los valles, hacer una rica cabalgata, acercarse a la flora, acercarse a la fauna. Río Simpson es un polo turístico, se puede hacer una bajada en rafting, se puede venir a pescar también. Los pescadores que llegan a la zona se llevan buena impresión. Yo me llamo Laura. Yo vengo de France, de Bordeaux. Yo suis venue para el trekking. Yo soy passionnée de chevaux y yo monto a cheval desde muy pequeña. La naturaleza, los animales, la geología, es fantástico. Es el hecho de que en un día tú estás pescando en la selva, en un río glacial, al lado de las cascadas, flotando ríos en balsa, y después puedes estar en un lugar como este de Pampa. El Chile, c'est vraiment un. Un pays magnifique avec des, ouais, des coins magiques et vraiment, si on veut être tranquille au bord de la mer et de la montagne, il faut venir ici. Venez au Chili. La Patagonia est bastante mística. Nous avons reçu beaucoup de gens qui viennent avec ça, à recorrer ces lugares poco-conocidos, peu, peu habitados, où il y a tanta historia et tanta leyenda. La invitación entonces es a vivir una hermosa experiencia conociendo lugares encantadores.